Sí. Es que ahí está. Hola, eh, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidas a esta jornada informativa eh, generada por la oficina de, eh, central de género de nuestra universidad, de la Universidad de Chile, la DIGEN. Eh, en eh, representación de la oficina, ¿cierto?, está con nosotros Soledad Berríos esta tarde, que nos viene a ayudar, ¿no cierto?, a conocer... Eh, el modelo de atención con que cuenta la universidad para abordar la problemática de violencia de género y acoso sexual, y el protocolo de actuación en estos casos. ¿sí? Esto para nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que quiero presentarles, aquí está con nosotros Soledad, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien aquí, contenta de compartir con ustedes esta información. Muchas gracias entonces Soledad, eh, vamos a entonces compartir con ella una jornada informativa a partir de la cual nos va a eh, iluminar acerca eh, de cuáles son las políticas en la universidad respecto de género y acoso sexual y sobre los protocolos de actuación en, en este sentido. Así que te damos la palabra Soledad, muchas gracias por estar esta, esta tarde con nosotras, con nosotros, con nosotras. Muchas gracias. Bueno, yo también agradecer la invitación, la respuesta que tuvieron ustedes eh, desde la facultad, eh, hemos mantenido permanentemente esta relación tanto con, con la DIGENFIL como con la Dirección de Asuntos Estudiantiles y nos parece muy importante eh, que se nos abra esta posibilidad de conversar, de iniciar una conversación en que probablemente también puedan surgir eh, preguntas, puedan haber eh, a lo mejor eh, incluso Opiniones críticas Pero la importancia de generar este espacio De diálogo en la comunidad universitaria Para nosotros en la dirección de igualdad de género De la universidad Y como oficina de atención de acoso eh, Para nosotros es bien importante Entonces voy a compartir pantalla Espero que no haya ningún contratiempo <risa> eh, Y Ahí vamos eh... Bueno, entonces lo, lo primero es contarles que esta presentación tiene dos partes, una parte donde hablamos del, de la problemática, la política, el modelo, y luego del protocolo. Y para presentar lo que hace la Dirección de Igualdad de Género en la Universidad, eh, les quiero presentar el siguiente video. A ver. Recién estaba corriendo súper bien y ahora justo se nos va a detener. Viste las máquinas ingratas. <risas> bueno, mientras no aparece el video, yo les voy contando. En la Dirección de Igualdad de Género tenemos distintos ámbitos de trabajo. Eh, estamos articulados en este momento en relación a dos políticas eh, y eh, también a, a, a todo lo que tiene que ver con eh, la la gestión del de uso de nombre social. Eh, la primera política es la política de prevención del acoso sexual, que es la que vamos a ver en detalle ahora. Y luego está también la política de corresponsabilidad social del cuidado, que justamente aborda una problemática que se ha ido visibilizando durante la pandemia, que es cómo eh, se generan las condiciones para que todos los estudiantes, los funcionarios, los académicos puedan... Eh, también desarrollar su, sus funciones, su trabajo fuera del hogar, fuera de lo que es el espacio del trabajo doméstico, ¿cierto? con apoyo a eh, particularmente el trabajo de cuidado de sus hijas. Entonces, está la política de prevención, está la política de corresponsabilidad, y también está la gestión del instructivo Mararita que permite a los estudiantes trans en la universidad hacer uso de su nombre social. Además de eso, la Dirección de Igualdad de Género tiene un área que es el Observatorio de Género y Violencias, que está eh, funcionando y, y efectivamente evaluando la gestión de estas políticas en cada una de las facultades y otros ámbitos que están referidos a la investigación, eh, al poder incorporar en el modelo educativo de la universidad los, los contenidos de la perspectiva de género, del enfoque de género, eh, y a poder apoyar a, a, a todo lo que es la institucionalidad universitaria en ir generando también en sus mallas curriculares espacios para desarrollar estos contenidos. Mira, todavía no se me mueve aquí. <ríe> Veamos qué pasa. Eh, voy, a, voy, a, ahí, voy a entrarlo de otra manera, a ver si nos resulta, ¿ya? No sé qué pasa con esto. No sé, no sé qué pasa. Bueno. Pero lo importante, ¿está pegado? ¿Qué hago? ¿El PPT en general? O sea, la pantalla. Bueno, vamos a tener que, no sé, ¿cómo lo hacemos? Trato de entrar de nuevo. Al, al... al Zoom, me dan cinco segundos para ver si puedo entrar de nuevo. Sí, aquí? sí, yo creo que no hay problema, ¿cierto? Equipo interno. <ríe> sí, dice que no hay problema. Me dicen por interno que no hay problema, soles No te preocupes. Ya. Esperemos un poquito porque ahí voy a salir y voy a entrar de nuevo. Uh -huh. Bueno, algunas eh, eh, bajadas a lo que acaba de plantearnos Sole. Eh. Eh, efectivamente ella representa ¿cierto? a la dirección central de la Universidad eh, de eh, Género y Diversidades Sexuales y nosotros dentro de la facultad somos su casa, ¿no cierto? así que todas eh, esas eh, políticas que ella nos, nos acaba de nombrar eh, el área de corresponsabilidad social, el área de, de denuncias de acoso eh, y del protocolo de acoso y abuso sexual, y eh, eh, los, los procesos de cambio de nombre registral, eh, dentro de la facultad, ustedes eh, deben hacerlos a través de nosotras, eh, ¿no? de eh, la dirección de género y diversidades sexuales, de la Facultad de Filosofía, cuya directora soy yo, y eh, cuya asistente ¿no es, cierto? es Aranza eh, Fuentes. Nosotros somos las dos personas que estamos encargadas de ayudarlas con esos procesos que eh, Soledad nos estaba eh, enumerando hace unos minutos atrás, que por un lado tiene que ver con el acoso y el abuso sexual por otro lado cierto con la corresponsabilidad y todos los beneficios que ustedes eh, estudiantes pueden tener respecto cuando son cuidadores de hijos hijas e hijes y por otro lado cierto eh, ayudarlos en los procesos de cambio de nombre registral a través del instructivo Mararita aquí está Sole de nuevo entonces ahí parece que está funcionando sí. mejor ahí parece que sí. <ríe> sí. bueno entonces rápidamente vamos a a pasar el videito del cual les hablaba. Supongo que a construir una educación no sexista, la Universidad de Chile tiene una dirección vuelta de, de género, así también facultades e institutos cuentan con unidades de género locales. A través de este video te contaremos qué es lo que hacemos. Como parte de nuestro trabajo en el área de la docencia, tenemos cursos de formación general en distintos campos de la universidad. Así también podrás encontrar... En la encuesta de evaluación docente, preguntas relacionadas con tratos sexista y discriminación por razones de género. También, en el transcurso del año, se enterará de un proyecto que busca incorporar la perspectiva de género en la extensión, en la docencia y en la investigación. Súmate a construir una universidad no sexista. En la Universidad de Chile existen direcciones de igualdad de género y en las facultades e institutos también actividades de género locales. Las personas afectadas por acoso sexual, violencia o discriminación por razones de género pueden información en las direcciones de, de asuntos estudiantiles o bienestar estudiantil de cada facultad. Si necesitas denunciar, acércate a la oficina de atención que cuenta con una junta sociojurídica que te asesorará y acompañará. Existe una unidad especializada que investiga estos casos de manera rápida y efectiva. La universidad además tiene un compromiso por erradicar todo tipo de discriminación relacionada con nuestra identidad sexual por eso, creamos el decreto Maravita en conjunto con colectivos de diversidad sexual de la universidad que busca que las personas trans puedan ocupar su social al interior de la universidad en todas las plataformas universitarias. También contamos con una política de corresponsabilidad social. Gracias a ella, si tú o tu pareja están embarazadas, puedes optar a un reónco natal o a medidas de flexibilidad académica. Y si tienes hijos o hijas entre 0 y 4 años, puedes postular a las salas cunas o que se están construyendo en campus universitarios. Si necesitas más información de las actividades que realizamos o las políticas que implementamos, búscanos en Instagram vigen.uchile o en Facebook Chile. Bueno, ahí entonces estaba de manera más amplia resumida lo que hacemos desde la dirección. Nosotros funcionamos en Casa Central. Luego, al final de la presentación están también nuestros, nuestros correos y el... Eh, lo, el celular con el que estamos funcionando en la oficina. Entonces hoy día vamos a hablar de una problemática que eh, es la que da cierto marco a la política de prevención del acoso sexual, la violencia de género, el acoso laboral la discriminación arbitraria con que cuenta nuestra universidad. Esta problemática es la violencia contra las mujeres. Y lo, lo, lo importante de que hoy día, ¿cierto? En, y en los últimos años, eh, a partir eh, del 2000 11 en adelante en nuestra universidad se haya hecho un tema eh, significativo de abordar, está muy relacionado con la trayectoria anterior desde el movimiento de mujeres, desde el mundo académico, de las académicas, eh, desde el movimiento social, ¿verdad? De cómo se fue instalando el tema eh, de manera más, más permanente, más evidente, eh, a partir de mediados de los 60 y particularmente en los 70 y 80. O sea, nuestra toda la, todo el instrumental que hoy día contamos respecto a la problemática eh, es, es eh, depositario de toda esa trayectoria de investigaciones, de movilizaciones, de hacer presente una problemática que se vivía muy en el ámbito privado hasta ponerlo en el espacio público. La violencia contra las mujeres eh, lo que expresa fundamentalmente es eh, una, una manera de establecer relaciones entre las identidades femeninas y masculinas que están basadas en la subordinación, y que se construyen estas relaciones de modo eh, eh, social y cultural, y también obedecen a los contextos en que estas construcciones eh, se van eh, asentando. Ciertamente entonces esta, esta, esta construcción, que tiene también un, un trayecto histórico, eh, en cada cultura, en cada sociedad, va encontrando expresiones distintas. Por eso, la alusión que hacíamos recién a la trayectoria de cómo la problemática se fue eh, haciendo parte de la agenda pública y de la agenda legislativa, de la agenda de las políticas sociales, tiene que ver con esta trayectoria. Esta es una manifestación eh, de cómo también entonces estas relaciones se articulan en el sistema eh, sexo-género, que atribuye eh, roles diferenciados ¿cierto? a hombres y mujeres y por extensión también entonces a las identidades masculinas y femeninas, poniendo a, a unos en, en un espacio de control, de poder, de un poder que además es ejercido de manera abusiva, cierto sobre la otra que queda en una, en una condición de subordinación, y por tanto que la valoración del aporte de cada uno a lo que son las, las tareas sociales, eh, también es diferenciado. Este aprendizaje que cada una, cada, une, cada uno de nosotros tiene, que es parte de su cotidianidad, ¿verdad? En la vida, eh, se, se produce en lo que se llama el sistema sexogénero, y, y por tanto allí, eh, en la escuela, en las instituciones, a través de los medios de comunicación, eh, a través de las instituciones educativas, religiosas, etcétera, eh, judiciales, se va reproduciendo este aprendizaje. Por tanto, cuando somos capaces de mirarlo, ¿cierto? y decir, bueno, aquí hay algo que está naturalizado, pero que no es de suyo propio, no tiene por qué ser así, también se nos abre la posibilidad de poder cambiarlo, o sea, de saber de que, de que este sistema podemos deconstruirlo y podemos cambiarlo. Entonces, a partir de esta problemática, es que nosotros decimos, bueno, ¿cómo se vive esto en la cotidianidad? ¿Cómo son estos aprendizajes? Eh, y sobre eso les queremos mostrar también otro video. No te ha pasado nunca que se te tropea el coche Y, y no es por, por vacilar Pero sabes bastante de mecánica Y crees que sabes que es. Entonces te llevas a poquito para allá Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico Me este es mi coche, creo que le pasa eso De esta manera facilitas el diagnóstico Y, y el mecánico empieza a, a, a contestarle a ella Y solo le habla a ella como si tú fueras idiota y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella y de cuánto va a tardar a ella, y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche tuyas, tuyo, y mucho, es que la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánicas, ¿no te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? ¿Tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos? Tu vecino se da cuenta que te lo está pasando muy bien y te pregunta oye, ¿eh, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como... ¿Quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves a ves una tía al otro lado de la barra? Y dice, ¿y por qué no? Y, y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes Que te quedes más tiempo. Eh, tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo. Y decide irte. Y entonces... Un despiste para salir a la calle, tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? lo que te has cambiado de acera por la calle? Para evitar que te. ¿De verdad no te ha pasado? ¿Que te has justificado por estudiar en ingeniería? Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Es algo no seguro. ¿No te ha pasado? ¿Que has sentido que tus opiniones tienen menos en cuenta en tu trabajo ¿O por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? ¿Y ¿Qué mala cara tienes? Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho. A ver, ¿cómo te animas con los de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. sí, a mí sí. A mí sí. eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de que este es un problema cierto que tiene una fuerte raigambre en los procesos de, de socialización y de construcción sociocultural. Por ejemplo, nosotros de la IGN hemos iniciado ahora el 17 de agosto nuestra segunda campaña comunicacional y como una manera también de promover la conversación, de promover, esta, esta, mirar esta trayectoria en su avance o en su, a lo mejor, de repente, estancamiento. Pusimos esta foto que es del V Congreso de Solvay en 1927, en la que participaron todos los científicos que en ese momento estaban eh, eh, en, en, en la cúspide de sus investigaciones. Y si ustedes se fijan allí hay una sola mujer, que es Marie Curie. Y entonces lo que nosotros preguntamos es si las fotos de nuestros eventos, los que realizamos, todavía se siguen viendo de esta manera, es que seguimos teniendo este problema. Y, la, y la, el llamado de nuestra campaña también alude a esto. O sea, Chile se cansó de los abusos. ¿Y la Chile? Y entonces en eso estamos. O sea, ¿cómo podemos ir cambiando esta realidad? Entonces, a partir de esto, lo primero que, que, que queremos compartir es esta idea de que la violencia y la discriminación de género es un problema de derechos humanos. Y está contenida en los instrumentos internacionales, como decíamos, a partir de la década de mediados de los 70 en adelante, cuando diversos instrumentos de de las eh, organizaciones, de los organismos internacionales, recogen los derechos humanos de las mujeres. Y se comienza a hablar de la discriminación contra la mujer y de la violencia contra la mujer. En ese sentido hay dos, hay dos instrumentos, que uno de ellos es la, el, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se refiere entonces a la violencia como eh, una forma de discriminación, y el, la otra es la Convención de belén Pará de... de, de que se realiza en nuestro continente eh, latinoamericano, en, en Brasil, en el año 94, y que señala ya que eh, estamos hablando de violencia contra la mujer, eh, cuando hay cualquier acto que basado en el género le eh, cause daño eh, psicológico, físico, emocional, causa su muerte, eh, sufrimiento en todos estos ámbitos, tanto en lo público como en lo privado, y establece esta idea del derecho a, de las mujeres a una vida libre sin violencia. Aquí es re importante también porque se establece cuáles son los ámbitos en que los estados tienen que eh, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. La violencia contra las mujeres, entonces, eh, vemos que se produce, eh, de acuerdo a lo que señalan los instrumentos tanto del sistema interamericano como de las Naciones Unidas, eh, es la violencia física, sexual, psicológica, basada en el género, que ocurre en cualquier lugar y relación, ya sea en el ámbito público o privado, y que puede ejercer cualquier persona o agente del Estado. Eh, cuando decimos los diferentes ámbitos, entonces allí aparece el ámbito privado, que es la familia, el espacio doméstico, las relaciones internacionales, pero dentro del ámbito público, si ustedes se fijan también, entonces están eh, la comunidad, el trabajo, las, las instituciones educativas, eh, los establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y eso entonces da lugar a que eh, como universidad, nosotros siendo parte de, la, de, la, de la, una universidad pública, eh, tenemos que hacernos cargo también de estos mandatos aunque que el Estado chileno se comprometió al suscribir estas convenciones. Entonces hemos pasado de, de, de una primera mirada de violencia contra la mujer basada en el sexo, a otra mirada que nos habla de violencia de género, que sabemos efectivamente por los estudios de prevalencia que a quienes mayormente afecta es a las mujeres eh, y a las identidades feminizadas o no hegemónicas. Pero al, al conceptualizar como violencia de género también nos permite ampliar eh, la, la, la mirada sobre la problemática e incluir identidades de género no binarias y diversidades de disidencia. Y también mirar, eh, mirar el problema como un problema estructural, o sea que para, para poder abordarlo tenemos que mirar el conjunto de la estructura de la sociedad. La violencia de en género entonces tiene distintas manifestaciones. Una de esas es la violencia sexual. Y dentro de la violencia sexual está el acoso sexual, que lo que eh, se define como tal es cualquier conducta de naturaleza sexual que no es deseada por la persona que la recibe, que afecta su integridad y que atenta contra su desarrollo en los distintos ámbitos en que se desenvuelve, generando ambientes que le son hostiles. Como decíamos, mayoritariamente eh, afecta a las mujeres, pero también eh, de manera significativa se ha ido visibilizando cómo afecta a las diversidades. Son hechos que aluden necesariamente a eh, de forma implícita explícita, o explícita a nuestra intimidad, a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad. Tiene distintas manifestaciones, verbales, no verbales, físicas, eh, y en, el, y en el contexto de la pandemia también eh, se ha acrecentado lo que son las expresiones digitales del de acoso sexual. Eh, es una conducta, como decíamos, que no es consentida por la persona que la recibe. Y por lo tanto, al constituir una actividad sin consentimiento, no se puede deducir, tal como señala la lámina, de la falta de resistencia o de silencio de la víctima, que hay consentimiento. Porque hay situaciones en las que el consentimiento no es consciente, ¿cierto? Particularmente hablamos, por ejemplo, cuando estamos en contextos de, de fiesta, de, de, de consumo de alcohol, de consumo de drogas, en que efectivamente es, es el consumo de esas eh, sustancias, elementos, provocan a veces mayor desinhibición y, eh, y, y, y por tanto se, se pueden eh, emitir mensajes, señales que otra persona puede interpretar como de consentimiento. Pero claramente... Nosotros decimos, ojo, porque en esas situaciones, particularmente eh, cuando estamos en convivencia y que se da mucho en el ámbito estudiantil, ¿verdad? O mayormente son las que nosotros vemos en la universidad. Eh, tiene que ver, así como las, las estudiantes se cuidan cuando hay una compañera que está en esa situación, también debiera haber una conducta de parte de los estudiantes cuando un compañero está, eh, por ejemplo, interactuando con una compañera que está. Eh, eh, a lo mejor tomó un poquito de más o está en una situación en que no es la, la que generalmente se encuentra, para decirle a ese compañero, mira, mejor no. O sea, la, la, la, la compañera no está en condiciones de, de responderte conscientemente a lo que tú estás requiriendo. Y en el mismo sentido, también no se puede eh, deducir consentimiento cuando hay relaciones que son de disparidad de poder. O sea, cuando ese consentimiento está mediado porque hay una autoridad sobre sobre quién está viviendo el acto de acoso. Eh, también para explicar el acoso, nosotros, o sea, el consentimiento, eh, recurrimos a, a este video que nos parece que es muy instructivo. Oh. Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagínate en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. ¿Tu pregunta? Me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? ellos están como, mmm, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té. Bueno, pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben. Y esta es la parte importante. No les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té. Por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias. Entonces no les hagas té. Ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té, te lo han dejado muy claro. No, quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después cuando te llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacerte, pero sigues sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión y lo que tardan, y añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión y tú salirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les sacaste té. La gente inconsciente no quiere té y no pueden responder a la pregunta «Oye, ¿quieres una taza de té?» Quédate en tu casa el pasado sábado. hecho nuestra universidad para poder abordar esta problemática. Contamos con una política para prevenir el acoso sexual y con un, doctor, un protocolo de actuación. Eh, la política surge, bueno, de mirar la problemática en el contexto de las universidades latinoamericanas, eh, estadounidenses, norteamericanas, europeas y aparecía esta como una problemática. ¿Qué pasaba en nuestra universidad? El año 2016 se realiza una encuesta y eh, en esa encuesta parece que el 26% de las personas que participan en ella declaran haber conocido historias sobre acoso y agresiones sexuales. Y el 14,7% señala que en su trayectoria universitaria ha vivido situaciones de acoso y de agresión. De ese 14,7%, el 22% son eh, mujeres y el 9% son hombres. Las más afectadas son estudiantes, respecto de académicos en, en, en primer lugar, y de sus pares, eh, en segundo lugar. Y señalan que no han realizado denuncias porque había desconfianza, porque tenían que las, las revictimizaran, que las culparan a ellas, y había desconocimiento del procedimiento que se seguía Este es un estudio que está publicado, como todas las cosas que vamos a mencionar, en la página de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad, por si ustedes lo quieren eh, mirar. Por ejemplo, estamos hablando de situaciones que también hoy día están en nuestra campaña, por esta, esta afirmación, ¿cierto? ¿Te suena? Dice... La prueba puede ser oral si viene maquillada. Esto es lo que un académico eh, le, le, le señala a una estudiante. Entonces la universidad genera un espacio de trabajo triestamental, se constituye una comisión de prevención del acoso sexual, donde están todos los actores de la comunidad universitaria, vicerrectorías, académicos, funcionarios, eh, la CCG, la, la FECH, estudiantes. Los primeros productos de, de esta mesa de trabajo son la política de prevención y el protocolo de actuación. La política, que fue aprobada luego por, por el Senado Universitario, tiene como objetivo erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la Universidad de Chile, a partir de un programa que busca influir en dos niveles. El primer nivel, como veíamos recién, que son las causas, que es allí donde se tienen que fortalecer todas las actividades de prevención, o sea, antes de que ocurra la problemática y por tanto cambiar esta cultura de la desigualdad y la discriminación, y un segundo nivel que es el de los efectos, que en donde hay que brindar atención a, y acompañamiento a las personas afectadas. Para ello la universidad ha venido fortaleciendo su institucionalidad desde la creación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género en el 2014, que pasa a ser la diGEN en enero del 2018 y que depende actualmente de la rectoría. Se crea la Oficina de Atención, las unidades de género locales, ustedes en la, en la facultad tienen una dirección de género que además es muy activa, se crea la Unidad de Investigaciones Especializadas en abril de 2019, que hoy día está siendo fortalecida porque claramente eh, con, con la primera instalación no se dio abasto para poder responder a, a todos los procesos que eh, se denunciaban. El Observatorio de Género y a partir de marzo de este año, en la Unidad de Salud Mental de Senda, el equipo de género que tiene dos líneas de atención. La política tiene cuatro pilares fundamentales, el primero es la prevención y la sensibilización, el segundo es la formación, los estudios y las investigaciones, y el último es la línea de atención, que es donde estamos nosotros como oficina de atención de acoso sexual, que eh, nuestra función principal entonces consiste en poder informar, orientar y acompañar a todas las personas que hayan vivido situaciones eh, de acoso sexual, violencia de género o discriminación arbitraria por motivos de género, eh, en todas las etapas, eh, que considera el proceso que también está eh, incluido en el protocolo. Y además, a la oficina nuestra le corresponde coordinar, articular a todas las instancias que desde la universidad componen la red eh, de atención o el modelo de atención. Eh, este modelo, que está aquí eh, que presentamos un esquema, entonces está la oficina de atención eh, eh, como parte de él, pero la, la primera eh, eh, instancia es el espacio de primera acogida que funciona en cada una de las facultades. Yo como persona afectada recurro a este espacio de primera acogida, en este espacio de primera acogida hay una profesional o un profesional que me informa de cuáles son los, las instancias a las cuales yo puedo recurrir, derivan a la oficina de atención del nivel central, y si se requiere atención psicológica, derivan a las personas afectadas a la línea de atención a, eh, a, a afectadas de la Unidad Salud Mental de Senda. En el caso de la funcionaria se deriva a la red pública, porque solamente es solamente para los estudiantes. Si la persona decide interponer una denuncia de acuerdo al protocolo al interior de la universidad, se acompaña en la presentación de la denuncia y se inicia la, la investigación en la Fiscalía Centralizada. Y si se trata de un delito, se acompaña a la persona en la presentación en la justicia penal y en ese caso recibe la asesoría eh, jurídica a través de la clínica jurídica de la universidad o de las otras instancias que forman la red pública. Las normas que la universidad tiene para poder abordar esta problemática están eh, eh, englobadas en esta idea de la prohibición de actos contrarios a la dignidad de las personas en el ámbito educativo, que están contenidos en la ley eh, de educación, la ley sobre educación superior, el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo, que se considera entonces como una falta o infracción disciplinaria y o administrativa. En la Universidad de Chile, en el caso de los funcionarios, funcionarias, eh, tanto los trabajadores eh, de, consideran sus distintas eh, expresiones, académicas y académicos, eh, pe, personal de apoyo en, en el ámbito administrativo, nos regimos por el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo. En el caso de los estudiantes, es eh, por lo que señala el reglamento de estudiantes de la Universidad de Chile. En ambos casos se hace referencia a conductas que tienen naturaleza con notación sexual, que generan un ambiente hostil, que generan malestar, y que afectan el ejercicio pleno de los derechos, tanto en el trabajo, como el, el derecho al trabajo, como el derecho a la educación, que, tenemos, que somos parte de esta comunidad, y que se producen de manera unidireccional, o sea, sin consentimiento de la persona que las recibe. Las normas sobre acoso, entonces, aluden a, a lo que señalábamos recién, acoso sexual, eh, eh, acciones de naturaleza o connotación sexual, y las normas sobre eh, discriminación arbitraria, se refieren a eh, aquellas que, están, eh, eh, que, que, que inciden en la afectación de derechos que están relacionados con categorías que aquí aparecen como categorías sospechosas en su denominación jurídica, eh, que tienen que ver, por ejemplo, con la pertenencia a un pueblo originario, a las ideas políticas, eh, a un determinado sector. Entonces, esas, esas normas, esas problemáticas están contenidas en el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo, y en el reglamento disciplinario en el caso de los estudiantes. ¿Qué hacer si ocurre, si somos afectadas por una situación o afectadas por una situación de acoso sexual, violencia de género o discriminación arbitraria por motivos de género. Eh, si ustedes se fijan, yo he hablado todo el tiempo de estos, de estos tres elementos porque la Dirección de Igualdad de Género no eh, aborda las situaciones de acoso laboral que son abordadas por eh, la dirección de personas de la universidad eh, eh, y recursos humanos en cada una de las facultades. ¿Qué es lo que yo, entonces, eh, he vivido la situación de acoso sexual, violencia de género o discriminación arbitraria por motivos de género? Recurro a las instancias que hemos definido en el modelo de atención. Recibo información, si es que decido eh, interponer una denuncia, recurro a la Oficina de Atención de Acoso Sexual de la DIGEN y esa denuncia va a seguir un camino en la investigación que va a abrir la dirección jurídica y que va a realizar la Fiscalía o Unidad de Investigaciones Especializadas. ¿Qué situaciones se pueden denunciar? El acoso sexual, la violencia de género, el acoso laboral y la discriminación arbitraria o cualquier otro acto contrario a la dignidad de las personas, que ocurra dentro o fuera de los recintos universitarios. Y esto es bien importante porque el reglamento que fue actualizado en septiembre del año pasado, en el caso de los estudiantes, eh, también considera actividades que se realicen fuera de la universidad, pero que estén asociadas a la vida eh, estudiantil universitaria de quienes participan en ellas. ¿Quiénes pueden denunciar? La propia persona afectada, en contra de personas que estén vinculadas con la universidad, sea un vínculo formal o sea un vínculo, por ejemplo, a través de un contrato de eh, prestación de honorario. Eh, ¿quién, quién, eh, eh, también puede denunciar eh, eh, una tercera persona en representación de la persona afectada, pueden ser personas u organizaciones, pero siempre nosotros recomendamos y promovemos que sea con el consentimiento de la persona afectada, o sea, por ejemplo, yo puedo haber sido testigo o, o eh, alguna compañera o compañero me comentó una situación y yo digo voy a denunciar, y no le pregunto a mi compañera o compañero. Y luego entonces cuando se inicia el procedimiento, le preguntan a ella, ¿Usted quiere denunciar? Y ella va a decir, no, en realidad yo no quiero. Entonces es importante siempre que la persona que fue afectada esté informada y, y, y consciente que haya una tercera persona o, o una organización que vaya a hacer la denuncia eh, en su representación. La persona denunciada eh, tiene que tener un vínculo formal con la universidad, o sea, no, no, no se puede investigar situaciones que se, en las que hayan participado personas que no forman parte de la comunidad universitaria. Respecto del de, eh, tiempo en que se puede hacer la denuncia, tiene que ser durante eh, un tiempo en que el, el, la persona denunciada mantenga un vínculo con la universidad, y cuando los hechos eh, no estén prescritos, que se considera cuatro años, salvo que eh, haya habido, eh, que se haya suspendido o que se haya interrumpido por, se pueda eh, eh, levantar esta interrupción porque aparezcan nuevos antecedentes o porque se, se refiera a, a un delito que se esté investigando en la justicia penal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el protocolo respecto de eh, cómo operar en el caso de las denuncias? El protocolo lo que hace es... Eh, eh, define cuáles son las normas que se aplican en cada una de las situaciones. No contiene ni los plazos, ni las etapas, ni tampoco señala las sanciones, porque acuérdense que eso está en el estatuto administrativo y en el reglamento de eh, estudiantes, eh, en el caso de los estudiantes. Y tampoco no, no puede sobrepasar estas normas legales y reglamentarias. Entonces, el protocolo nos señala cómo hay que hacer la denuncia, cuáles son las normas aplicables y y entonces cuando se realiza la investigación, cuando hay una decisión respecto a de esa investigación y cuando hay una esa, eh, sanción, está basada en los procedimientos que están definidos en el, en el estatuto administrativo y en los reglamentos estudiantiles. En 2019 se actualizó el protocolo eh, y hubo cambios que son bastante significativos. Se mantuvo lo que tiene que ver con las definiciones de acoso sexual, discriminación arbitraria y acoso laboral, se mantuvo entonces eh, quién... Eh, qué, quién, cómo y dónde hacer la denuncia, el derecho a la información y la prohibición de instancias de mediación en los casos de acoso eh, sexual y violencia de género, antes de que finalice la investigación. ¿Qué es lo que cambió? Se incorporó el concepto de violencia de género de acuerdo a lo que está establecido en los instrumentos internacionales. Se hizo explícito cuáles son los derechos de los denunciantes y de las personas afectadas, porque anterior a... A, a la aprobación de la Ley de Universidades Estatales, que ocurrió en, en el 2018, eh, se modificó eh, en el artículo 49, eh, que las personas que hacían la denuncia pudiesen acceder a la investigación, porque antes de esto se quedaban sin información hasta el final del proceso. Hoy día pueden hacerse parte, incorporar nuevas pruebas, o sea, en, en, en el trayecto total del procedimiento de investigación. También cambió que eh, se incorporaron ejemplos de medidas de protección o de, o de flexibilidad eh, que preceden a las medidas más intensas que luego solo pueden ser tomadas por la fiscal que realiza la investigación. Y señala también medidas para poder prevenir la revictimización de la persona que se vio afectada, de tal manera que no tenga que estar repitiendo la situación que la afectó en cada una de las instancias donde tiene que eh, ir a presentar su testimonio. ¿Cómo se realiza la, la denuncia? Se puede eh, realizar de manera eh, verbal o por escrito. Nosotros sugerimos que en general siempre se haga por escrito, porque pues, si yo la hago verbalmente, igual hay que levantar un acta, hay que escribir un, un, un acta en donde se señale que se identifica a la persona afectada, eh, relata los hechos e identifica a la persona que está denunciando. Es opcional cuando se hace la, la denuncia, indicar si existen pruebas, porque yo las puedo incorporar después, eh, pero sí tiene que, eh, de todas maneras, eh, eh, eh, al momento de, de, de realizar la denuncia, eh, se tiene que recibir un acta de que yo presenté la denuncia. ¿Dónde puedo presentar la denuncia? Y esto es bien importante, porque cuando hablamos de denuncia estamos hablando del documento ya eh, escrito y, y señalando me identifico, quiero denunciar, o sea, está escrito el documento, ¿cierto? Yo antes puedo haber ido a, a la primera acogida, puedo haber ido a la oficina y haber relatado la situación, e incluso puedo no tener todavía tomada la decisión de presentar el relato por escrito como denuncia. Entonces, cuando ya tenemos el, el, la denuncia escrita, podemos presentarla en el decanato, en la dirección del, de la persona que si se, si se trata de, de trabajador o trabajadora, o directamente a la dirección eh, jurídica, en todos los casos. En los casos de género, en la dirección de igualdad de género, en los casos de acoso laboral, en la dirección de recursos humanos, y también en el caso de los estudiantes, se puede eh, remitir la denuncia a la dirección de bienestar estudiantil, eh, que funciona a nivel central. Cuando nosotros recibimos la denuncia, tenemos dos días hábiles para enviarla al director jurídico, que es el juez de inicio de la investigación. Desde junio del año pasado, todos los procedimientos que se llevaban a cabo a nivel de la facultad, ¿cierto? porque el decano decidía, se nombraba un fiscal en la facultad, y el decano luego establecía la sanción, pasaron al nivel central. Actualmente entonces, quien eh, inicia, quien toma la decisión de, de abrir la investigación es el director jurídico de la universidad, que... Eh, le entrega esa tarea a la fiscalía o unidad de, de investigación especializada que también funciona en el nivel central y quien actúa como juez final o en este caso como jueza final respecto a la sanción en la vicerectora de asuntos estudiantiles y comunitarios. Las etapas eh, del proceso se las mostramos aquí a grandes rasgos porque lo que nos interesa comentarles es que nosotros denominamos la etapa cero a la etapa previa, al, al documento escrito de la denuncia. O sea, cuando yo llego a la primera acogida, o llego a la asesoría de la DIGEN, y digo, mira, quiero saber qué pasa, en qué consiste la denuncia, y entonces me convence y digo, sí, voy a presentar la denuncia. Y cuando ya presentamos la denuncia, pasamos a la etapa 1 con la denuncia, que es la presentación, Pasamos a la etapa 2, que es cuando el director jurídico decide si inicia la investigación o si considera que le faltan elementos y desestima. Si, si, si se inicia la investigación, las etapas 3, 4 y 5 están asociadas a nivel central, a la unidad especializada, y la etapa final, la etapa 6, que es cuando se comunica eh, la sanción, la decisión final, entonces radica en la, vicere en la vicerectora de eh, Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Eh, lo interesante de, de, de conocer, bueno, todo este, este recorrido que hemos hecho, desde dónde estamos mirando el problema, por qué la universidad tiene su, su propia política y protocolo en relación a las obligaciones que el propio Estado chileno ha asumido respecto a estas problemáticas, pero también de manera muy relevante a la decisión política de la autoridad universitaria por asumir eh, este ámbito de acción y a la, a, la, a la significación que ha tenido en distintos momentos, y en particular eh, el 2018, la movilización feminista en la universidad, hoy día contamos con, eh, con un procedimiento completo, ¿cierto? Eh, que, que ciertamente hay que mejorar, como por ejemplo el espacio de la investigación eh, de, la, de la unidad especializada, que hoy día se está fortaleciendo con, eh, para el próximo año con la incorporación de, un, de una... En, en nueva profesional y de a, abogada y de actuarios que puedan entonces darle mayor celeridad a los procesos de investigación. Eh, por lo tanto, eh, en, en ese sentido, eh, conscientes de que todavía queda mucho por hacer, pero tenemos esta modalidad en la cual desde la Dirección de Igualdad de Género, desde la Oficina de Atención de Acoso y desde las unidades locales eh, en, de las cuales forma parte la DIGENFIL, estamos eh, entonces, atentos y, y, y dispuestos a los requerimientos que eh, vayan teniendo las estudiantes, los estudiantes, los trabajadores, eh, les académicos respecto de esta problemática Para terminar, les comparto el video de eh, la campaña pasada, eh, que fue hecho por eh, el caricaturista Malimagia. Es hora de terminar con el acoso sexual. Las conductas sexuales no deseadas, ofensivas, hostiles o amenazadoras <coughs> parte de la violencia de género. En nuestra sociedad quienes más la sufren son las mujeres, solo por el hecho de serlo. En la universidad ocurre en todos los estamentos y quienes más lo viven son las estudiantes. El conqueteo es consentido. Cuando no lo es, se transforma en acoso y genera miedo, culpa y vergüenza. Afecta la vida de las personas, dificulta sus estudios y trabajo, restringe sus derechos y muchas víctimas a excluirse de sus espacios cotidianos, pero sabemos que nunca es culpa de quien lo sufre. Por eso aprobamos una política de prevención de acoso sexual y abrimos la oficina de atención de acoso sexual. Si vives acoso, denuncia. Deja de ser cómplices es deber de toda nuestra comunidad. Forma parte del este cambio y desafía a que el resto también cambie. Creemos espacios seguros, erradiquemos el acoso y la violencia sexual. De la Universidad de Chile. Bueno, aquí, como les comentaba, están las direcciones a las que ustedes pueden recurrir para buscar eh, el protocolo, la política, el estudio de acoso sexual en el campus, todo lo de lo cual hemos hablado está en, en la Biblioteca de en Dirección de Género de la Universidad de Chile. Está el celular eh, en el cual estamos recibiendo las llamadas en caso que requieran atención, nosotros seguimos atendiendo virtualmente. Durante todo este periodo, o sea, durante toda la pandemia, hemos estado atendiendo casos y lo hacemos de manera virtual. Eh, así que les dejamos allí la información para que, si la requieran, puedan utilizarla. Gracias, Soledad. Ah, aquí, ahora sí. Eh, muchas muchas gracias, Soledad, por toda esta información útil que, que nos has entregado esta tarde. Eh, me avisan que eh, no, no han aparecido preguntas, ahora último tampoco, ¿No, no han aparecido preguntitas, parece que no, ok, no, me confirman eh, que, que no han aparecido preguntas eh, por el momento, uh -huh. eh, nosotros queremos de, de todas maneras subrayar que la DGEN DIFIL, la oficina de, de, de y diversidades sexuales de la facultad de filosofía de las que somos parte, nosotros hacemos, somos el órgano coordinador con a Dijen Central, que cierto eh, acompaña a los, las y les estudiantes en sus por ejemplo, en sus procesos de denuncia cierto para llegar a la dirección jurídica, eh, etcétera, etcétera entonces, nosotros somos parte de esta coordinación ustedes se pueden acercar a nosotros, ¿cierto? Eh, nosotras vamos a ayudarles a coordinarse con Dijen, también a recibir ayuda, por ejemplo eh, de salud mental, si es que eso es necesario y vamos a acompañarles en, este, en, en estos procesos que que no, son, eh, eh, no son, que son complejos y que son muy difíciles de eh, de, de, de llevar a cabo no es cierto así que nosotros estamos ahí eh, también para eh, darles la información necesaria nosotros les podemos enviar directamente a sus emails si nos escriben, ¿no es cierto?, eh, a digenfil.cl. Eh, les podemos mandar todo este material también, lo tenemos a disposición. Así que, eh, subrayar la idea de que DigenDifil está aquí para poder hacer la coordinación entre eh, la Digen Central eh, y, y la oficina que dirige Soledad, ¿cierto?, y eh, nuestra facultad en particular. Así que en la etapa de decisión de denuncia nosotros estamos ahí para poder apoyarles y queremos agradecerle a Soledad esta tarde de habernos por habernos acompañado, habernos contado eh, de qué se trata eh, el, el rol que tiene, ¿no es cierto? Su oficina dentro de, eh, eh, de, de para poder generar, ¿cierto? Estos espacios de ayuda, de, de, de acompañamiento y de defensa. ¿no? De, de nuestros, nuestras y nuestros estudiantes. Eh, eh, eh, mira, antes, antes de, de que terminemos, yo eh, igual quería bueno, agradecer, como decía, todo el trabajo que ustedes realizan, que es muy importante la coordinación, o sea, sin, esta, sin la existencia de las unidades locales, para nosotros sería eh, más complejo poder trabajar el tema. Y señalar también de que nosotros aquí estamos hablando, ¿cierto?, de eh, cómo, cómo apoyamos a las personas afectadas, que es lo que nos señala como tarea, la política de prevención, pero también informar que eh, para quienes eh, eh, para aquellas eh, personas que que puedan haber sido denunciadas, cierto, eh, quien entrega la información en la universidad este es eh, se entrega a través de la dirección de asuntos estudiantiles, porque también probablemente si hay personas denunciadas que quieran problematizar sobre sobre su conducta, que que se sientan incómodas, bueno, dónde recurren para ver cuáles son eh, sus derechos también respecto de por ejemplo si yo requiero eh, eh, acercarme eh, al equipo de salud mental del centro porque yo decía tiene tiene dos eh, líneas una para atender a las personas afectadas y otra para tra trabajar desde un modelo socioeducativo con personas denunciadas cierto entonces para quienes requieran esa información, el canal eh, que funciona en las facultades, eh, no sé si es así en el caso de filosofía, pero si me equivoco ustedes me corrigen después, eh, es la dirección de asuntos estudiantiles. De tal manera que, eh, así como lo señala el protocolo, eh, el derecho a la información está garantizado para todas. Eh, así, eh, por ejemplo, en el inicio de la investigación, la persona denunciante como la persona denunciada reciben Información en el momento en que la fiscal inicia la investigación y en el momento en que concluye la investigación y eh, propone eh, el cierre cierto, del, del, del caso y, y propone la sanción. Entonces eso también está considerado. Y, y el llamado principal, eh, entendemos que, eh, que, que los mecanismos todavía eh, no responden al ritmo que todos quisiéramos, lo entendemos y, y, y en ese sentido sabemos que hay mucha preocupación entre los estudiantes respecto al tiempo que se están demorando las investigaciones en, en llevarse a cabo y en concluir. Eh, estamos, estamos en eso, estamos comprometidos, Nuestra, nuestras autoridades están como en, en esa disposición y, y les comentaba, se va a ampliar el equipo de, de investigación, eh, pero creemos que también parte importante de, de, de abordar esta problemática pasa por las acciones que podamos realizar previamente, o sea, todo aquellos espacios de discusión, de conversación, de intercambio sobre los modelos en que hemos sido socializados, eh, todo aquellos espacio en que se pueda discutir respecto de modelos de masculinidades alternativas eh, que se hagan en cada una de las comunidades de las facultades, eh, van a ser muy, muy eh, significativos e influyentes en el cambio cultural que queremos propiciar en la universidad. Sí, ¿no? Muchas gracias, Soledad. En la prevención, que es lo más importante, antes de que sucedan las cosas, eh, todas estas instancias nos pueden ayudar a prevenir, y eso es muy importante. Para cerrar, queríamos darles dos informaciones eh, bien relevantes. La primera es que la oficina de Soledad nos pide que hagamos, que, que llenemos un pequeño cuestionario ¿sí? que se encuentra a disposición de todos, todas y todes en el chat de filosofía y en el chat de Cegical para que eh, ellos puedan tener retroalimentación respecto de cómo ha eh, ocurrido esta instancia y, y, cómo, y si existen nuevas ideas para poder integrarlas ¿no cierto? al procedimiento de estas jornadas informativas. Y por otro lado también queríamos eh, subrayar la idea de que eh, eh, para obtener información sobre Digendifil, ustedes pueden ir a la página web de la Facultad de Filosofía y allí van a encontrar nuestra pestaña ¿cierto? de la Dirección de Género y Diversidades Sexuales. También eh, pueden eh, encontrarnos en el mail digendifil.cl y también ahora tenemos un Instagram que es eh, arroba digendifil.com. Eh, y en ese Instagram estamos, ¿cierto?, publicando, por ejemplo, eh, eh, la, los afiches sobre estas jornadas informativas y sobre muchas otras eh, instancias las que estamos organizando para poder, precisamente, ¿no es cierto?, generar espacios de discusión, por lo tanto, de prevención, ¿sí?, Así que, chiquillas, chiquillos, chiquillas, les pido por favor que no se les vaya a olvidar rellenar nuestro cuestionario y que por favor no se olviden también de contactarse con nosotros, incluso si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen eh, eh, alguna, eh, algún requerimiento, también en el ámbito del de, eh, instructivo de corresponsabilidad social y también en el instructivo de cambio de nombre social. ¿sí? Así que... Eh, eso es por ahora. Soledad, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad eh, y por venir a enseñarnos un poquito cómo funciona eh, esto, ¿no es cierto?, de protocolo de acoso y abuso eh, y de igualdad de género, ¿no es cierto?, en nuestra universidad, la Universidad de Chile. ¿Sí? sí. Muchas gracias Ajá. a todos, a todas Ajá. y a todos por acompañarnos esta tarde eh, y espero que estemos en contacto. Muchas gracias. Chao, chao. No. Oh.